Buenos días, soy Virginia Castanedo, bienvenido, bienvenida a un vídeo más del canal de creatividad y educación emocional. Vamos a continuar hoy hablando de la ansiedad, ¿de acuerdo? Hoy, a, en este vídeo vamos a ver qué situaciones eh, son más tendentes a provocar ansiedad, ¿de acuerdo? Porque también depende mucho de cuando vayamos eh, eh, aumentando nuestra inteligencia emocional eh, según nos vayamos tomando mejor las cosas eh, dejarán de tener efecto ansiolítico sobre nosotros eh, situaciones que antes sí que, sí que te causaban eh, ansiedad o estrés, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver qué es lo que más nos causa ansiedad, como decía. Bueno, primero, eh, las relaciones personales, es decir, el intentar conocer una persona nueva, eh, entablar una conversación mmm, llamar por teléfono ¿de acuerdo? luego tenés, tienes que analizar eh, cuáles son tu, tus puntos débiles tus puntos de mejora y tus puntos fuertes igual realmente estás diciendo bueno, a mí se me da fenomenal lo de las relaciones bueno, está en otra, en otra área bueno, luego eh, los exámenes exámenes eh, entre comillas es decir, cuando nos sentimos que alguien nos va a juzgar que pueden ser en exámenes reales eh, entrevistas de trabajo, cuando estamos ante una persona que nos importa mucho y tenemos la autoestima muy baja, ¿de acuerdo? Cuando pensamos que, que, nos van a, que nos van a juzgar, sobre todo que nos van a juzgar negativamente, ¿de acuerdo? Otro, otra situación que provoca ansiedad es enfrentarnos a aquello que nos da miedo. Por ejemplo, quien tenga miedo a los perros, como es mi caso, eh, cuando veo un perro muchas veces, eh, antes sobre todo, me cambiaba, incluso me llegaba a cambiar de acera. Otros miedos, otros miedos comunes, eh, pues por ejemplo a conducir, eh, a salir a la calle, a hacer las cosas mal, hay muchos miedos, o a sea, todo aquello que nos da miedo. Y luego está la situación cotidiana del, del día a día que hay veces, hay épocas en las que se acumulan, es decir, de una en una podríamos asumirlas, eh, asumirlas con comodidad y, pero hay veces que se acumulan, no por pues las obligaciones, eh, tengo que entregar este papel a Hacienda, tengo que ir a recoger a los niños al colegio, tengo que, tengo que, tengo que, que al final se acumula y se forma una gran, una gran pelota que si no sabemos gestionar bien eh, nos va a derivar en eh, un perjuicio físico, psíquico y emocional. Como he comentado en otras ocasiones, a través del autoconocimiento, de la conciencia y del trabajo personal es posible, es posible eh, una mejora de la ansiedad para convertirla en una emoción sana que esté ahí para cuando realmente la necesitemos.